Muy buenos días al equipo de Nudos del Conocimiento. En primer lugar, eh, gracias por la oportunidad de expresar mis ideas en este evento virtual. Quiero agregar que los felicito por la calidad que ha tenido. En esta presentación se exponen algunas reflexiones y críticas a la Agenda 2030. Soy Ingrid del Valle García Carreño doctora en ciencias sociales por la Universidad Pablo de Olavide. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible destaca temas como cambio climático, educación, desarrollo inclusivo, empleo, asentamientos humanos financiamiento para el desarrollo y recursos naturales. En primera reflexión, expongo si existe un antes y un después de la pandemia COVID-19. El nuevo escenario global en tiempos del COVID hace que sea necesario tomar medidas urgentes y evaluar los impactos de estas naciones. Se evidencian varios libros relacionados con esta temática. Tenemos pactos políticos y sociales para la igualdad y el desarrollo en la recuperación post-COVID. Los efectos del COVID en el comercio internacional y la logística. Sistemas alimentarios en América Latina. Y cómo evitar que la crisis del COVID se transforme en una crisis alimentaria. Estas, estas reflexiones se basan principalmente en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en el nuevo contexto mundial y regional. El mundo se encuentra ante una crisis humanitaria y sanitaria sin precedente en el último siglo. La enfermedad por coronavirus ha golpeado a las economías más débiles por el lento crecimiento y el aumento en las desigualdades. Ante la incertidumbre sobre el alcance de la pandemia, las economías y las sociedades se cierran y paralizan. Los efectos de corto e incluso mediano plazo demuestran que son devastadores. La segunda reflexión es, ante este contexto, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos de desarrollo siguen vigentes. El examen que se realiza concluye que la integridad de la Agenda 2030 está en riesgo. Mientras unas pocas metas se han logrado, muchas solo podrían alcanzarse con marcadas intervenciones de política y otras parecen inalcanzables para la mayoría de los países. Se debe, por tanto, acelerar los esfuerzos en un decenio de acción y resultados y superar los modelos que debilitaron su capacidad de respuesta. La tercera reflexión es, no disminuyan las brechas sociales, la ineficiencia de la desigualdad. En las principales economías del mundo, la desigualdad aumenta. Si bien es cierto, algunos países han mejorado la distribución del ingreso, aunque las dificultades permanecieron en niveles muy elevados en términos absolutos y no se redujeron significativamente otras de las dimensiones con las que afectan, como las que afectan a las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes y la población rural. Esto evidentemente compromete el logro de lo DS de número 10, que consiste en reducir la desigualdad en los países y entre ellos. No se alteró sustantivamente la centenaria cultura del privilegio prevaleciente, que, como lo señala la CEPAL, es un determinante clave de la ineficiencia de la desigualdad que impide cerrar el círculo de crecer para igualar e igualar para crecer, lema de la Agenda 2030. En el actual contexto, estos problemas se agudizan. Debido a la crisis del COVID-19, se han suspendido las clases en todos los niveles educativos en gran parte del mundo, con el consecuente efecto negativo que esto supone en la impartición visión del currículo y en el aprendizaje, especialmente en el caso de los estudiantes más vulnerables por su menor acceso o medios digitales para la educación a distancia. Lo que sí es cierto es que aquella población de estudiantes de menores recursos no pueden continuar con su educación a través de los medios digitales, metodologías activas ...y demás tecnicismos, ya que no solo los hogares ni centros educativos disponen de estas herramientas, capacidades y tecnologías necesarias para poder operar en esta modalidad. En esta parte se va a desarrollar la parte de los ODS y el objetivo 4 correspondiente con la educación. En relación a las premisas del ODS para que una educación sea inclusiva, equitativa y de calidad, que promueva oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. UNESCO 2017 La investigación se va a basar en este, en este punto en el modelo de socioformación y el liderazgo directivo y el liderazgo sostenible. En el entorno escolar, a partir de los aportes teóricos de estas teorías definidas como, una, como un espectro amplio, con las prácticas que contribuyen a estos fines, con lo cual se propicia la participación equitativa de los miembros de la comunidad escolar y se procura e incentiva el logro de estas metas. El objetivo número cuatro involucra a los educadores e instituciones educativas como un eje central. En la consecución de las metas, la visión de estos logros es una posición de muy alta responsabilidad y expectativas, por lo que para el resultado de estos ambiciosos objetivos se deben incorporar en las comunidades escolares la gestión, la organización escolar, los actores internos y externos, con una identificación y claro entendimiento de sostenibilidad en las dinámicas internas. Una mejora educativa holística debe ir, según el modelo de socioformación, hacia la diversidad, la equidad, la sostenibilidad, entre otros logros. Como último punto, quiero hacer un llamado de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el Nuevo Contexto Mundial y Regional. Escenarios, proyecciones en la presente crisis. Estos indicadores sirven para analizar y evaluar la consecución de la Agenda 2030 para el Liderazgo Sostenible. A continuación, pueden observar siete indicadores de diferentes colores. Los ODS, en la primera columna número cuatro, el que estamos estudiando, las metas, indicador y serie utilizada. Se los dejo a modo de reflexión general, porque si observan bien, son muy pocos los que se han elaborado en los países que conforma la Agenda 2030.